Soldados. Soldados, todos y cada uno de ustedes, conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera y espera bien armado, señores, son la esperanza de la América. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida y porque cada hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. A prepararse soldados para la batalla final Cristo Redentor se arrodillaba a un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos los 60 granaderos, eran valientes cuyanos de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Brindo por esas almas que las bendiga nuestro Señor. Thank you. Heyır mı? ¡Excelente el homenaje!